En el marco de la celebración del Mes de las Personas Sordas, en el ciclo de webinar denominado 90 Minutos de los Derechos, les tenemos una invitación muy especial. Somos familias de padres sordos o oyentes con hijos sordos. Tenemos diversos contextos y experiencias. Y viendo la necesidad de un espacio en pro de la garantía de los derechos de nuestros hijos, estamos en camino para consolidar la comisión de la familia. Por eso nos unimos a la celebración de septiembre del mes de las personas sordas en el próximo webinar que hablará sobre la familia, base fundamental en la defensa de los derechos de las personas sordas. Este es un espacio de encuentro virtual, lo realizaremos el próximo 2 de septiembre a las 4 de la tarde, donde compartiremos experiencias de vida que invitan a tomar conciencia en relación a los derechos de las personas sordas y su garantía efectiva en diferentes entornos. Hablaremos sobre cómo vemos la orientación hacia mamás, papás, con hijos e hijas sordas y por qué nace la Comisión de Familias. Los esperamos este próximo 2 de septiembre a las 4 de la tarde por el Facebook de Fenascol. en el webinar Familia, base fundamental en la defensa de los derechos de las personas sordas.